Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio Soy Esteban Nieto Estamos en una nueva edición de GP a las 10 Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre Max Verstappen Y una actuación en el Gran Premio de Arabia Saudita Que estuvo lejos de la frialdad a los que nos tiene acostumbrados Y en la que parece haber eh, sucumbido por primera vez en mucho tiempo a la presión de Lewis Hamilton Bienvenidos Es raro hablar de un Max Verstappen errático en este 2021 quizás en las primeras fechas del campeonato por ejemplo hoy en Bahrein donde tuvo que cerrar la posición ante una mala maniobra de sobrepaso y, y de esta forma se tuvo que contentar con la segunda posición ahí en ese debut de la Fórmula 1 y al principio del campeonato o quizás también eh, en aquella clasificación ahí en Portugal donde también al exceder los límites de la pista perdió la pole position ahí en Portimao eh, después de ahí puede considerarse que tuvo alguna parte de la culpa eso es un tema muy subjetivo en, en los incidentes que tuvo con Hamilton tanto en el Gran Premio de Gran Bretaña como en el Gran Premio de Italia en el primero en el que queda afuera eh, por un toque con Hamilton. Y bueno, después en, en Monza, donde los dos se van afuera y abandonan la competencia. Eh, pero bueno, más allá de esas eh, circunstancias, Verstappen eh, mostró un manejo muy frío. Eh, muy pero muy calculador, con muy pero muy pocos errores. Muy, muy fino. Pero bueno, eso fue hasta, hasta Arabia Saudita, este fin de semana que... Que acaba de terminar de la Fórmula 1. La primera oportunidad que tenía el holandés de consagrarse. Dependiendo de algunos resultados. Sobre todo si Hamilton tenía una posición muy mala en el clasificador. Eh, pero bueno. No se dieron estos resultados. Hamilton terminó ganando la carrera. Y bueno. Eh, teniendo en cuenta lo que se venía. viendo ahí en Arabia Saudita. Mercedes llevaba un poco mejor. Eh, Venía de ganar en Brasil y en Qatar, pero eh, lo que se veía venir era que tanto Mercedes como Red Bull tenían una cierta, un cierto equilibrio, eh, más que nada en, el, en lo que es Red Bull, en el ritmo de vuelta rápida, en clasificación hablamos, y Mercedes con un buen rendimiento en lo que sería el ritmo de carrera. ¿no? Y bueno. En este momento era cuando Verstappen tenía que, que sacar a reducir y aprovechar esa oportunidad que le daba Red Bull de poder largar, largar en, ahora en, en Arabia Saudita desde la primera posición. Pero eh, al hacer su último intento de vuelta rápida ahí en la Q3 eh, tuvo este fallo en, en la curva 27 ya cuando estaba haciendo una vuelta impresionante. Sacándole tres décimas a, a Hamilton. Eh, pero bueno, sin embargo falló en, justo antes de en la, en la curva que desemboca la recta principal del nuevo circuito de Jeddah. Y se quedó, debió también con, contentarse con el tercer puesto. Un, realmente un error inusual. Justamente para tenemos que retrocedernos a esa carrera de Portugal. Pero bueno, en este caso, en esta oportunidad el muro no perdonó. Al ser un callejero, el auto de Verstappen eh, tuvo que ser reparado. Eh, para, para bien de Red Bull no tuvo problemas con el tema de la caja de cambio. O alguna pieza que, que implique alguna sanción en la largada. Por, por haber tenido que ser reemplazada. Así que bueno, eh, tuvo que arrancar en la carrera, en la tercera posición. Después ahí en la carrera, eh, aquellas eh, primeras roces con Hamilton. Es eh, más que nada una cuestión de carrera o también eh, una cuestión de la propia vehemencia del piloto, de, de la forma de, de manejar. Así que no es un tema para, para, para achacar ¿no? en ese sentido. Sí, eh, ya cuando es el tema de, de aquella eh, maniobra, eh, ya llegando a los tres cuartos de la carrera, eh, cuando Verstappen eh, frena casi a cero, ahí en un sector veloz, para, para tratar el general el sobrepaso de Hamilton por haber cortado camino poco antes eh, Hamilton no quiere eh, pasar adelante para no, no quedar expuesto en una zona de RSA que sea otra vez sobrepasado por Verstappen y lo termina invistiendo en la parte de, de atrás a Verstappen en una manera muy arriesgada por parte del holandés yo diría que también innecesaria eh, si de cierta forma primero por el tema de los daños de lo que podrían haber generado eh, en el Red Bull eh, en el RB16B, eh, algún problema en la caja, un problema en el motor, algo que por ahí no le podría, podría haber permitido terminar la carrera, o incluso también alguna una sanción por parte de los comisarios eh, deportivos, que finalmente después le dieron 10 segundos, pero que también podrían haberle dado una exclusión, alguna, algún pase y siga. Eh, y no hablar en este sentido de un Verstappen que terminó segundo de Hamilton eh, ahí en el área saudita. Sino un Verstappen que podría haber terminado más atrás en el clasificador. O incluso excluido y dejar el campeonato prácticamente definido para el área saudita. Debido a la distancia de, de, de Hamilton para encarar esta última fecha en Abu Dhabi. Entonces, ¿qué es lo que le resta ahora a Red Bull? No? Teniendo en cuenta este Verstappen que... Eh, parece haberse cumplido un poco ante la presión de, de haber de estar definiendo ya eh, prácticamente en campeonato a su favor es un poco de mesura, tratar de, de bajar un poco la presión sentarse tranquilos y pensar una buena estrategia de carrera eh, tratar de, de ganarla, a ganar el campeonato ya de pilotos porque el de Constructores está más complicado después del abandono de Sergio Pérez y bueno, tratar de, de tratar de eh, primero ganar el campeonato ¿no? y después que también sea una definición eh, buena deportivamente, sin ningún incidente, sin, sin que se firen los escritorios, porque realmente este campeonato 2021 lo vale, ha sido un campeonato inolvidable para todos los fanáticos de la Fórmula 1 y se merece el mejor final posible. Gracias por todo por acompañarnos. Sea esta oportunidad y otro GP a las 10. Hasta luego.